No es sencillo hablar de, de ninguno de estos materiales que tenemos para salvar la memoria de lo que sucedió 5 de octubre del La verdad, me fue muy difícil para mí algunas partes del libro, cosas que se sabían, cosas que eh, nosotros ya, ya sabíamos que habían sucedido pero cuando los lees ya con datos y fechas y demás y llegas a esa certeza eh, es, es terrible eh, Lourdes, gracias eh, creo que hiciste, hiciste un, un trabajo muy, muy profesional y, y a la vez sensible eh, datos muy precisos y no solamente de él, eh, de la cuestión legal sino también esta lucha eh, social que se, ha, que se ha llevado a, a cabo desde el 2009 no es, no es una lectura sencilla eh, para los que de alguna manera eh, nos resulta resultamos eh, salpicados por la, por la tragedia pero sí es una lectura muy necesaria para entender la situación no solamente social, la cuestión social, sino también la cuestión legal, eh, del proceso jurídico, en el caso de la guardería ABC. Este, ojalá ojalá sí, sí tuviéramos la oportunidad de que, de que este libro llegara a más manos y a más personas para... Para que entendieran un poco el porqué de la lucha de, eh, de mis compañeros propia, eh, por qué una vez más estoy aquí, otra vez, otro, otro, otro año. Este es el sexto año que estoy en el Distrito Federal, en vez de estar llevando lectores a mi hija, el día 5. Entonces, Creo que todos estos testimonios, todos estos documentos que nos ayuden a mantener la memoria y a reforzar la lucha son súper importantes y, y pues ayúdenos a difundirlas para que llegue a más, a más cabezas, que llegue a más manos, eh, porque desgraciadamente a seis años una de las estrategias del gobierno que es la de memoria y confundida la ciudadanía se es, está funcionando eh, hay personas que piensan que el caso de la volvería ya está cerrado hay personas que inclusive se atreven a severar y a sentenciar que una un arreglo económico ha sanado y ha cumplido con esta parte importante que es la justicia en el caso de la guardería ABC y no es verdad eh, seguimos en la lucha y, y la única justicia que habrá es un castigo ejemplar una no repetición y no solamente a, a de bajo perfil sino que también se toca a esta cúpula de poder que está asesinando niños no sé qué más decir a seis años creo que se ha dicho todo y a la vez. gracias doctora. ahora ahora Julio tantas proyectadas conocidas, que que atendieron la invitación, el llamado y como siempre, cada casi necesario un estado con nosotros. Eh, no, muchas gracias por todo, por todo ese acompañamiento eh, que lo han hecho siempre, pues, caminando el lado, nunca entrar siempre lado todo, todo, todo, como, como escribió ahí, no, este. Eh, gracias a los medios de comunicación también eh, por acompañarnos de nuevo. Eh, pues quiero comentar esto. Eh, yo no tengo muy claro, no tengo muy claro de mí mismo, dentro de mí, o no tenía muy claro qué fue lo que pasó el 5 de junio. Yo simplemente recuerdo recuerdo horas de angustia en un hospital, eh, mi esposa y yo estela en un rincón. Orando y orando y transmitimos la certeza de que nuestro hijo estaría bien que después de unas horas lo encontraríamos ¿no? eh, estar ahí mientras mi familia el resto de mi familia recorría hospitales pues no me permitió ver más allá de, de ese pequeño espacio físico, no estaba eh, Sí escuché durante mucho tiempo, gritos de, de dolor, de lamentación, cuando estábamos en, en medicina legal eh, reconociendo a nuestros hijos, eh, pues eso sí lo recuerdo. Eh, pero como entre sueños, ¿no? Yo no entendía todavía la, la dimensión de lo que había pasado eh, en esa fecha, ¿no? Este, sabía que no estaba más nuestro hijo y, y eso todavía entendiendo que teníamos como, como que estábamos choqueados ¿no? este, cho ni siquiera el dolor nos alcanzaba a llegar todavía por completo eh, fue a las semanas cuando, cuando empecé a sumarme a los diferentes medios de comunicación, sobre todo en internet a los, a, los, ya, este, a los testimonios gráficos de los medios de comunicación que, que vi este, que empecé a mencionar eh, mm, por supuesto, las pérdidas y, y la lesiones de nuestros hijos, pero a dimensionar este, todo lo que había pasado, cómo se había volcado la gente, eh, a ayudar, a acompañar. Eh, también empecé a, a ver lo importante que han sido los medios de comunicación para ayudar a encontrar niños este, cuando se estuvieron, se, se, se, se estaba en ese proceso de encontrar a nuestros hijos, los es que tuvieron la oportunidad de encontrarlos vivos. Eh, fue pues, en ese tiempo cuando conocí este, el portal Ewy.com y me di cuenta que había tenido una labor fundamental. Eh, Al poco tiempo escuché el nombre de, de, de los Lourdes. Eh, pero este, no sabía qué tanto, sí la, había, la no sabía qué tanto, este, qué tanto estaba haciendo ellos con su trabajo hasta hace y lo digo honestamente ¿no? este, hasta hace pues, unos, un año pasado ¿no? más o menos cuando, cuando me habló de que, de que estaba este, proyectando un libro, escribirlo y, y cuando, este, cuando lo tuve cuando tuve conocimiento de que era lo que al libro fue cuando entendí totalmente lo, lo, lo involucrada que estaba ella ¿no? todo el conocimiento que tenía y y pude entender y saber que era una persona una comunicadora a la que le, debía, le debíamos muchísimo porque había sido una, una persona que estaba luchando contra la desmemoria ¿no? cuando, este, cuando tuve ya el libro que tuve oportunidad de leerlo pues eh, me, me di cuenta también que pues que estábamos ante un, un testimonio este un testimonio eh, sumamente importante, digamos, un documento perdón, sumamente importante eh, que podía y que debía ser la lectura necesaria para todas las personas para todas aquellas eh, ciudadanas mexicanas que estuvieran involucrados o que les doliera el caso de la guardería ABC eh, hablando, hablando así pues, del de libro, después decir que es un libro... Mmm, como dijo Abraham ahorita un libro, pues para muchos de nosotros complicado de leer Le soy honesto, yo me he brincado algunas partes ¿no? este, y en momentos lo he lo estado lo estaba releyendo y en momentos así he tenido que suspender la lectura ¿no? eh, pero pues me doy cuenta que, que tenemos que leerlo por más que nos vuelan a todos este, tenemos que leerlo porque en este libro Lourdes hace un trabajo periodístico impecable y también con, con, una, con un sentido humano que es muy este pues, eh, muy importante, ¿no? eh, donde ella hace, pone a todos los responsables, a los presuntos responsables todos aquellos que están siendo procesados, los pone en el lugar exacto, donde, donde ellos por sus actos u omisiones pues eh, se sumaron a la cadena de complicidades, ¿no? de, de corrupción, de, de omisiones, de negligencia. Eh, nos permite también saber conocer mucho el entorno o de la situación política que se vivía en ese tiempo y cómo los, pues los actores políticos eh, que ganaban pues, este, eh, pues fueron ellos quienes dieron la pauta, una, para que, para que se cubrieran los responsables dos, eh, también para que algunos de nuestros niños que tuvieran la posibilidad de haber sido eh, trasladados para, para tener más posibilidades de vivir también, es pues, para negar esa posibilidad ¿no? eh, tres el, el, pues, eh, por ejemplo el encubrimiento que hace que, de, de, que hemos manifestado este, la Procuraduría Penal de Justicia del Estado, de, de parte del Correta, como mencionó ahorita Daniel eh, es un es un documento que yo creo este, no debería faltar en, en librerías, no debería faltar en, en escuelas. Eh, yo le agradezco mucho a Lourdes que, que lo haya hecho, que, que haya podido este, darnos este, este documento que de aquí en adelante será referencia. Ya lo es, ¿no? porque ya tiene tiempo que salió, tiene unos meses que salió la este, luz, pero debe ser referencia para todas aquellas personas que que nos interesa el caso ¿no? eh, me quedo con la certeza y también el agradecimiento para Lourdes porque como dice a lo último y este, ya lo comenté en eh, una ocasión pasada que sé que para ella esto no ha terminado, no ha sido pues, un, un paso o un, un sí, este, pues, un paso que ha dado en, en pues, lo, que, lo que ella ha hecho en el caso de la guardería que es atenderlo, cubrirlo y dice, pues ella eh, al final dice, mientras tanto la cobertura no termina con este texto sigue, en tanto el caso continúe abierto y sigue como inició con uno en la garganta lo que me dice y lo que nos dice a todos es que Lourdes sigue con ese compromiso ¿no? de, de, pues de seguir cubriendo y, y siendo, como mencionaba Daniel, pues la periodista y quizás eh, incluso este periodista ciudadano mejor informado del caso de la batería el, duda, muchísimas gracias y, y a todos ustedes la verdad este, no de leer, muchas gracias